Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la simulación de Canal 49. Es domingo, la verdad es que no me dio mucho chance de hacerlo en el sábado. Tuve que salir en la semana por cuestiones laborales y he andado corriendo para todos lados, pero lo prometido es deuda. Y bueno, ante la noticia del de, eh, trade ya anunciado el día de hoy de los, de los Atlanta Falcons con los Tennessee Titans por Julio Jones y que por fin llega a, a, a, a Tennessee no eh, Pues va a ser duro ese encuentro que vamos a tener contra ellos Pero bueno, se acabó el hype ya de, de, lo de, de lo de Jones en San Francisco Y lo van a tener los titanes Así que vamos a rifarnos contra estos Titans de Tannehill De Chetabun Cloney, de A.J. Jones Ahora ya Julio Jones, eh, Derrick Henry ya había dicho eh, Y dirigidos por Mike Bravel. Aquí primero oportunidad, 10 yardas por avanzar Viene precisamente Derrick Henry Y gana 10 yarditas me parece, sí, 10 yarditas Primero oportunidad, 10 yardas por avanzar En primer down Así empieza a moverse los titanes esta ofensiva Que es peligrosa Terrestre, tengo que detener el ataque terrestre Viene el pase aquí Ándale, incompleto, incompleto, ¿quién estuvo ahí? Eh, K. Williams Segunda y diez por avanzar eh, Tengo que poner todo en el brazo de Tannehill Porque me parece que por tierra es su Principal arma de los titanes ¿no? La mejor ofensiva terrestre del año pasado Viene aquí el pase ¡Ah, ¡Oh, no! Es completo con el ala cerrada Davis ¡Ay, no! Jimmy Ward Jimmy Ward, Jimmy Ward tres jugadas, en... <risas> dije que iba a poner el juego en el brazo de Tanegill. y con el brazo Tannehill me hace los primeros seis puntos del encuentro en este pase a la zona externa y ahí Jimmy Ward intentó pero no fue suficiente y luego se lo llevó por velocidad, vean no puedo creer, una la cerrada llevando por velocidad al centro y ahí Tannehill festejando diciendo ándale ponme el juego en mi brazo. Disculpen si de repente se encuentran, este, se, se, se escuchan ruidos, ya saben los perros y cosas que puedan pasar Porque estoy grabando en un horario en el que hay mucho ruido y ahorita con las elecciones Pues más gente se está moviendo eh, por aquí, por su humilde hogar Y aquí Richie James sale hasta la yarda 27, vamos a tener buen, buena posición para empezar su primer drive Vámonos tranquilos, no hay que desesperarnos, vámonos por tierra, que ese, eh, también va a ser mi fórmula para el ataque, correrles el balón con Monster Y o con quien se pueda, con Coleman, con McKinnon, con quien sea Viene aquí segunda oportunidad, seis yardas por avanzar 4 en la primera oportunidad Y aquí eh, Monster gana otras 4 otras yardizas Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar Sigamos insistiendo por tierra O mejor un pase cruzadito, vamos a ver Sí, sí, ya sé, ya había dónde Hay mucho colchón, rápido, ahí está George Kittle, bien, ahí está el pase rápido Bien, primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, señores Ya estamos en la yarda 43. Eh, de nuestro pueblo territorio Pero seguimos moviendo las cadenas Un poco más menos de 4 minutos Viene Garopolo, pase descarado Viene nuevamente con George Kittle Rompe un tacleo y Casi rompe lo segundo Y si sí, llegó el primer 10, ahí está Primero 10 primer yardas por avanzar Ya estamos en la 47 del lado de los titanes Aquí se a ganando aquí Nunca va por el centro Sigue devorando un poco más de yardas Y gana 8 Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar Formación cerrada, un solo hombre atrás George Kittle se mueve del lado derecho Se mueve hacia el lado izquierdo Viene el bloqueo viene de trampa con... Rahim Monster, Rahim Monster ya se metió adentro de la yarda 30 de los titanes. El, el ataque va muy bien. Les estoy corriendo bastante bien, que es mi plan inicial. Balancear un poco el ataque, pero correr el balón. Aquí viene Monster, Monster, vean. Doble do, yarda. Vamos, vamos. Está escapando el corte. ¡Uy! Oh, un corte, a un corte. Bayard llegó. Bayard llegó a taclear, ¿no? a sacarlo del campo. Poco menos dos minutos en el primer cuarto, ya estamos en la zona roja, en la yarda 14. Viene nuevamente Monster. Monster, oh, me equivoqué de hueco, era por fuera y ahí ya de Boncloney Lo taclea. Segunda oportunidad 10 yardas para avanzar. Viene Garopolo viene el pase pantalla, solito, solito. ¡Ay! Oh, se frenó, se frenó, se frenó. Venía bien los bloques, me frené. Pero primero y gol, ya estamos en la yarda 3 Primero y gol, primero y gol, vámonos con Kyle Juszczyk Vamos a intentarlo por el centro Están cerrados, pero Juszczyk ahí está Ahí está, Ay, no, yo ahí estaba, ya había entrado, ¿no? No entró, bueno, nuevamente con, con Juszczyk Nuevamente con Juszczyk, vamos a aferrarnos Viene aquí y ahí está, con el empujón Touchdown, a tu touchdown Touchdown, Kyle Juszczyk Touchdown 49ers seis puntos, los primeros seis de los Niners en este encuentro Ambos equipos en sus primeras ofensivas Generando puntos los Niners un poco más tardados, los Titanes en tres jugadas Pero más consistente el ataque De los Niners bajando el reloj Y vean aquí Kajuszczyk cruzando La línea original De la zona de anotación Touchdown, San Francisco 6 Viene Robbie Gold, me imagino que no va a tener Muchas dificultades para empatar el encuentro Viene el extra que es bueno Ruby Gold empata los, los cartones 7 a 7 Viene la segunda ofensiva de los titanes Casi, casi nos devoramos todo un cuarto En solamente dos drives Y no va a salir a ningún lado Desde la 25 iniciará el primer drive de los titanes Viene Tannehill con doble ala cerrada Viene la jugada de jet ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? A ningún lado, no ganen una yarda Segunda oportunidad, 10 yardas para avanzar Viene formación pesada del lado izquierdo Es el lado fuerte Tannehill con solamente Derry Henry atrás y dos receptores y con esto se acabó, se acabaron las acciones del primer cuarto señores, San Francisco 7, titanes de Tennessee 7, eh, es cerrado, pero esa es la estrategia, vamos a no dejarlos correr, vamos a ponerlo en el brazo de Tannehill, vamos a intentar que cometa errores y vamos a correr el balón nosotros, viene aquí y el pase rápidamente con, con, ahora sí, otra vez el ala la cerrada, Davis, Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, están avanzando bien los titanes, eso sí debo decir, se han movido, se movieron bien la primera ofensiva con tres jugadas sin esta, van a intentar nuevamente viene Derry Henry, pero no lo dejé correr a ningún lado, solamente ganó un par de yardas, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, seguramente es jugada del pase, no, no se la entrega aquí a Henry, Henry, ¡ay! ¡tacleado! Jason Barrett, eso en la vida real no creo que suceda, uno contra uno red no creo que taclea a Henry, pero aquí sí sucedió, tercera y ocho, no ganaron nada. Tercer de ocho yardas para avanzar bien. Aquí la presión le van a llegar, le van a llegar a Tane Cruza el pase y es, ¡Ah, no! ¡Ah! Completo y aparte se escapó más. No lo puedo creer. ¡Qué churrazo de pase! Ya le llegaba la presión a Tannehill de Bosa y se logró escapar. Y vean a dónde se meten los titanes. En la yarda 20, ya están en zona roja. Formación cerrada. Viene nuevamente la jet sweep con Humphreys y Humphreys no llegó. Solamente ganó 3 yardas, 2 yardas, segunda y 8 por avanzar, nuevamente formación cerrada Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, ya están en la llave 17 de, de mi territorio Viene aquí Tannehill, Tannehill está buscando demasiado tiempo, viene, cruza el pase y no Nada, estaba todo cubierto atrás, tercera y 8, tercera y 8 por avanzar Tannehill con, con un hombre del lado derecho que es que es, que es que es Henry Viene aquí el pase y es, y es interceptado, interceptado, bien, vamos y ¡Ah! Es ¡Drew Greenlow! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡A la 30! ¡A la 40! ¡A la 45! ¡A la... ¡Bien! ¡Bien! Intercepción de rebote. Ahí le cayó en las manos a Drew Greenlow. Y ya estamos casi en medio campo. Importantísimo aquí evitar... Primeramente evitar los puntos. Vean aquí Monster. 5 corridas. 33 yardas. 0, 3, 1, pero es mi cabeza de batalla. Importantísimo evitar puntos, pero... También intentar sacar puntos antes del medio tiempo Porque nosotros vamos a recibir en la segunda mitad eh, Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Viene George Kittle, se mueve del lado izquierdo Vamos a, a fortalecer el lado izquierdo La defensa de los Luciana está cargada del lado derecho Y aquí viene la corrida con Monster, Monster bien Gana, gana, de bora, unas cuantas yardas Bien, yo no sé si llegó, O 9 yardas 9 yardas, segunda oportunidad, 1 yarda por avanzar Segunda y una, ahora viene Jordan Reed Es el que se mueve del lado izquierdo En jugada por diseño, viene aquí el bloqueo de Bien, vean los bloqueos, bien, vámonos. Este Vincoleman se está escapando a la 20. A la 15, a la... Bien, a la yarda 14 o 13. A la yarda 12 de los titanes. Buen acarreo, buen acarreo del lado izquierdo. Dos buenos acarreos del lado izquierdo de San Francisco. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Estamos cerca de la pausa de los dos minutos. Yo creo que vamos a llegar a la pausa de los dos minutos. Ya no van a sacar la jugada aquí los Niners. De hecho, ya no la vamos a sacar. Vámonos hasta la pausa de los dos minutos, señores. San Francisco tocando la puerta. El, el, el marcador empatado. Pero estamos a punto de sacar un poco más de puntos. Ojalá sean 7. Pero al menos 3 para irnos con la ventaja y recibir en la segunda mitad. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Viene aquí la corrida de Jet Sweep. Jet Rompe un nacleo Bien. El bloqueo de ellos. No, era de Jordan Ruig. Bien. Pero se metió a la yarda 5 Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Todavía podemos hacer el primer gol. Y sigue corriendo el tiempo. Viene aquí, se la entrega Monster, Monster, jala y no sé si llegó, no, no sé si llegó. No, tercera y pulgadas, tercera y pulgadas, viene aquí la formación pesada, Power del lado derecho. Se la entregan a Coleman, Coleman, uy, oh, Coleman está cleado y tiempo fuera. Tiempo fuera de los titanes, me parece que son los que piden el tiempo fuera, todavía quieren tener el balón, queman su primer tiempo fuera. Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar, nada de tres puntos, vamos por los siete señores. Vamos por los siete. Ya vi un pequeño hueco ahí Los backers están en el centro, ya se dieron cuenta Vamos a buscar ese lado, vamos a buscar ese lado Con Jordan Reed, viene rápido el pase ¡Isa! ¡Ahí está señores! Touchdown Jordan Reed, touchdown 49ers En cuarta y una Nada de tres puntos, nada de Timorateses agresivos Touchdown 49ers En cuarta y uno con Jordan Reed Atacando en el, el, el extremo monster se llevó al esquinero el backer no llegó Y son seis puntos facilitos Para los Niners y el extra de Ruby Gold es bueno. 14 a 7, señores. San Francisco tomando la ventaja antes de que acabe la primera mitad. Solamente todavía queda un poco más de un minuto. Los Titans tienen dos tiempos fuera. Vamos a ver qué pueden hacer porque sí han movido bien el balón. Vean aquí a Tannehill. Tres completos de 6. 118 yardas, un touchdown y una intercepción. Números bastante eh, decentes, pero ese error y les costó 7 puntos a los Titanes. Trips del lado izquierdo. Un solo hombre al lado derecho de Tannehill, que es Terry Henry. Viene, amaga Tannehill. Está buscando, está buscando. Es que la línea ofensiva de los Titanes es muy buena, vean. Uy, todo el tiempo del mundo y es completo con Davis. Oh, no puede ser! Hasta la 33, eso es lo que estaba yo queriendo evitar la jugada grande. Vean, me completan. Es que la, la, la línea ofensiva de los titanes, señores, déjenme decirle que es de las mejores y no la mejor de la liga. No le he podido meter mucha presión a Tandy y en la vida real así es. Mire, Tandy le llegaba, Bosa le desnudó y tira el balón hacia cualquier lado. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Estuvo a punto de ser castigo, no sé si había salido de la bolsa Pero bueno, segundo por Darius Yars para avanzar bien el, el disparo, le van a llegar Le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar, y gol, y llegaron bien Fred Warner, la bomba de atrás a la 40 Hasta la 40 señores Hasta la 40 y quedan 43 40 segundos Bien buena captura de Fred Warner, quedan menos de 20, 20 segundos señores Tercera y 17 para los titanes tiran rápidamente el pase Solamente van a buscar yardas ahí está Jay Brown, a la yarda 35 Y desde ahí yo me imagino que van a buscar un gol de campo Sería como unas 51, 52 yardas. Cuarta oportunidad, 11 yardas por avanzar. Lo van a intentar. Y aquí eso. ¡Ay! Casi lo bloqueaba, casi lo bloqueaba. ¡Ay, se sí llegó! Stephen Kostkowski me pone 3 puntos. Alcanzaron a sacar 3. Vean, ahí casi lo bloqueó. Le alcanzaron a sacar 3 puntos a los Niners, estos titanes, antes del medio tiempo. Pero seguimos arriba por 4. Vamos a intentar. Solamente quedan 10 segundos. Yo creo que... Eh. A ver qué podemos alcanzar a sacar, pero yo creo que ya no va a ser mucho. Estamos muy lejos, aunque tenemos dos tiempos fuera, el tiempo ya no nos da. Vamos a enterar el paso pantalla. Aquí rápidamente con Raja Monster. Que devora yardas y se sale al campo con 5 segundos. Está medio imposible. una ave maría desde aquí ni siquiera llegaría a la zona de anotación Vamos a intentar sorprender y a ver si ganamos algo de yardas. Viene aquí Coleman por el centro. ¡Ay! ¡Ay! Tantito más, pero bueno. Con eso, señores, acaban las acciones de la primera mitad. San Francisco... Pues no dominando, pero sí ganando el encuentro con el error de Tannehill. Esta ofensiva de los titanes es buena por tierra. Tiene muy buena línea ofensiva. Tannehill es cumplidor. Y con la adición de, de, de, de Julio Jones y A.J. Brown, ese tándem de receptores va a ser más que peligroso. Comienzan las acciones de la segunda mitad, viene el kickoff de Gostkowski y Richie James va a salir a las 5, sale a la yarda 20, hasta la 23 aproximadamente, 22, desde ahí empezará el primer drive de la segunda mitad de los 49ers y del encuentro. Primera oportunidad de yards para ganar trips del lado derecho, un solo hombre atrás, eh, es Monster, o sea, él se la entrega bien, rompe dos bloqueos y gana unas ocho yarditas, los titanes no están pudiendo detenernos, los titanes no tienen buena defensa contra el pase, que es de las peores, y contra la corrida es de media tabla, así que creo que por ahí es por donde vamos a atacar, Balancear el, el ataque, viene aquí Coleman, vea nuevamente por tierra, bien, rompe un par de tacleas, y gana un poco más de 10 yardas, para otro primero y 10, ya estamos en la yarda 42 de nuestro propio territorio, doble a la cerrada, un solo hombre al lado de, de, de, de Caropolo, Un hombre aislado del lado izquierdo Vamos a ver por dónde les podemos atacar Tienen eh, metidos a muchos hombres en la caja Y aún así les vamos a intentar correr Y ahí está Monster, vámonos, vámonos, bien Bien, hasta la yarda 40, vean Bien, buen diseño de jugada El lado izquierdo de los titanes es su debilidad, ya se dieron cuenta Por ahí les estamos corriendo bastante Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Nuevamente viene la Vean nuevamente por el lado izquierdo Nuevamente por el lado izquierdo Bien Intentó hacer un girito No se escapó Pero logró otro primero y 10 El lado izquierdo de los titanes Es su lado débil Primera oportunidad 10 yardas por avanzar ya le bajamos casi medio cuarto a esto Viene aquí McKinnon y se tampa ahí con Jaribon Cloney y no llegó a ningún lado Solamente gana una yarda Segunda oportunidad nueve yardas por avanzar En la 28 de los titanes, de aquí ya tenemos tres Pero vamos a intentar más, ¡Oh, hoy ¡Aquí más bien! ¡Bien! ¡Se quitó el tacleo! ¡Bien! ¡Es una Roca, monster ¡Bien! ¡Bien! Rompió el tacleo y se fue hasta el Primero y diez, ya estamos en la 17 de los titanes Señores, viene aquí el pase pantalla con Yushek, bien, Yushek, pelea, bien, ganó 8 yarditas sorprendiendo, abusando de que estaban esperando la carrera, vean, vean a cuánta gente meten en la caja los titanes. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar. Viene aquí la jet sweep con, con, con Divo Samuel, Divo Samuel, bien, bien, ahí está con suficiente Muchas yardas eh, laterales, solamente dos hacia adelante o tres, pero fue suficiente para el primero y diez Primera oportunidad y gol, viene aquí la pichada rápidamente con Coleman, corre, corre, vámonos, touchdown Touchdown por el lado izquierdo señores, el lado izquierdo de los titanes, si ustedes juegan mal no, en 21 y juegan contra los titanes Ahí está el pan en el lado izquierdo en el lado izquierdo de su defensiva Y aquí Tevin Coleman Touchdown 49ers Toma una ventaja ya bastante, bastante buena No tan holgada pero le da un poco de tranquilidad A mi equipo Estamos ya arriba 28 a 13 Bien Bien por los 9 no, Perdón, me estoy alocando 20, 21 con alex 21 a 10 señores 21 a 10 sobre los titanes Eh Todavía está alcanzable, pero ya está complicado creo yo para los titanes, no sé, a menos que me den alguna joda grande, que es lo que voy a evitar, vean aquí, vean formación completamente abierta, tres hombres de lado izquierdo, dos del lado derecho, Tannehill está buscando, no tiene a nadie y sale por piernas y se está escapando y le pegan ahí, y Sherman y, y Ford, pero no soltó el balón, valiente Tannehill, eso sí tiene desde Miami, es muy valiente el señor Ryan Tannehill. Primero 10 con su corrida de más de 10 yardas. Primero 10. Y, y ahí a dónde? ¿A dónde, señores? Nick Bosa. Nick Bosa se llevó al bloqueo. Vean. Vean, se llevó al bloqueador y toda. Ja, doble captura de Nick Bosa. Vean, esperemos que, llegue ese, que regrese con ese nivel bestial el señor de Bosa. Pero bueno, segunda oportunidad, 18 yardas para avanzar. Tras la captura de, de Bosa. Viene aquí, se la entrega Derry Henry Derry Henry devora yardas Ay, oh, es un corte bien Ay, oh, ay, oh, oh, Dios mío, de 18 yardas ganó como 16 15, tercera y 3, señores Tercera y 3 después es escapada de esa de, escapada de Henry Con esto se acaban las acciones del tercer, cuarto Híjole, los tenían en segunda y 18 Y esa escapada de Henry por tierra, que es lo que yo quería evitar Pero bueno, protegí el pase, escogí mi veneno y me corrieron Arriesgé la jugada de los 6 pero le salió Tercera oportunidad y 3 yardas por avanzar Formación abierta, nuevamente ya están siendo descalados por aire Viene aquí el pase, rápidamente con quien fue con AJ Brown Que yo creo que va a perder su número Él dijo que se lo iba a regalar a Julio Jones si llegaba A ver qué número agarra Brown Primero por nadie, viene el pase rápidamente con Derrick Henry Derrick Henry que es un tractor, jala y arrastra a un par de jugadores Y gana nueve yardas, segunda oportunidad, una yarda por avanzar Gemelos del lado derecho, dos hombres al lado de Tannehill Viene Tannehill, se está escapando ¿A dónde? ¿A dónde? Drew Greenlow, captura de Drew Greenlow, vean ahí está el festejo, nuevamente el disparo sobre Tannehill, que me parece que es de la estrategia que va a tener ya de Meco Ryan, es un poco más agresivo que sale, ya veremos, tercera y cinco por avanzar, tercera y cinco, viene Tannehill rápidamente el pase aquí con Davis y... El número 10 es suficiente para el primero, ya están en la yarda 32. Empiezan a acercarse peligrosamente a las diagonales y anotanse, si hay juego más cerrado, viene Tanegel, nuevamente siente la presión, siente la presión, siente la presión, va a salir corriendo y... ¡Fumble! ¡Fumble! ¡Fumble! ¡Fumble! ¡Ah, no! ¡La volvió a agarrar él! ¿Pueden creer eso? Fumble y la recuperó Tanegel, segunda oportunidad, de yardas por avanzar. No lo puedo creer, había perdido el balón nuevamente. Aquí Tanegel siente la presión, siente la presión y tira hacia cualquier lado. Nada, bien defendido. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. La a... Taneji voltea a su lado izquierdo. Y aquí viene, tenía trips, viene a él, busca a Davis y hasta ahí, señores. Hasta ahí no llegó. guarda y cuatro, van a ir por el gol de campo. Se pueden acercar a 8 puntos y lo conectan. Y viene aquí, ¡ay! Otra vez, estaba a punto de bloquearlo. Tres veces, dos goles de campo y un, y un extra a punto de bloquearlo. Y vean no puedo creerlo, Stephen Kostkowski conecta y se ponen 21 a 3 el juego hay partidos señores, son 8 puntos 8 puntos que, que se anotan con la conversión, me pueden empatar pero ya veremos bien aquí eh, Richie James que sale a la yarda 22 desde ahí iniciará el drive de los Niners, este es muy importante porque aquí los titanes yo creo que Van a esperar a que vean aquí. Buen corte de Monster. Bien, bien, jala unas 5 o 6 yarditas. Bien, excelentes. No creo que todavía queden sus tiempos pues fuera. Segunda por oportunidad: 5 yardas por avanzar. Antes, después de la pausa de los dos minutos. Por eso es importante para mí bajarle al reloj. Y aquí Monster ay, se atora con Compton. Segunda y 5 por avanzar. Tercera y 3 importantísima tercera de tres, vamos a dejar que llegue también a la pausa de los dos minutos ya, pausa de los dos minutos señores, dos minutos para ver si podemos sacar este juego, está todavía cerrado y alcanzable para los titanes, son ocho puntos y si nos paran aquí se pone complicado, así que vamos a intentarla, y ahí, ahí está, vámonos rápidamente George Hill primer 10 y queman su primer tiempo fuera los titanes, eso es lo que yo buscaba, queman su primer tiempo fuera y tenemos primera oportunidad, así que vamos a hacer primero que ya se acaben sus tiempos fuera Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, vamos a intentar por el lado derecho, no, a ver si lo cambiamos hacia el lado izquierdo Porque ya vimos que es su lado débil de los, de los titanes, el lado izquierdo, ahí está, vamos a atacar por allá Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, viene Monster, Monster, oh, lo intenté, que van su, su segundo tiempo fuera. Segunda oportunidad 2 yardas por avanzar Segunda y siete, perdón, gané, gané tres yardas. Segunda y siete. Vamos con un pase pantalla. Aprovechando que están esperando la corrida y aquí Bayard. ¡No! ¡No lo agarró bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Bien el corte! ¡Vámonos! Sigue! ¡Demorando! dos yardas, Mortes, se escapando, se va, se va. Touchdown. Touchdown, 49ers. Touchdown, rahim Monster. Touchdown, 49ers. Touchdown, Raheem Monster. ¡Qué jugada! ¡Pase pantalla! ¡Bayard lo tenía! Vean, aquí rompió los taclos, lo tenía, pero Monster, vean, con ese movimiento, con ese frenoncito, se lo quitó. Y luego el corte que hizo en campo abierto, touchdown, ahí festejando a Garópolo. Señores, con esto está creo yo, más que consumada la victoria, no hay que confiarnos. Pero ya son muchos puntos, ya son 15 puntos de ventaja. Y ya lo veo difícil, so sobre todo porque les queda solamente un tiempo fuera a los titanes. Pero bueno, creo que lo van a seguir intentando. Aquí de entrada sale, error me parece. Llegó a la 24 y perdieron algunos segundos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Formación Bunch. Viene Tannehill. Tannehill. Eh, vienen con el pase pantalla. Con Henry. Henry. Y aquí es golpeado por Dante Johnson. Y lo taclea Fred Warner. Jugadas en serie. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Viene aquí Tannehill. Está buscando. Y no, le llegaron. Le llegaron bien. Fumble. Fumble. Bien, ahí está. Bien. Uh, yeah, yeah, la defensa. Nick Bosa dando un juegazo. La defensa de los Niners. Segundo fumble de Tannehill. Y este lo perdieron. Bien. B pérdida de balón, el golpazo de, de, de Bosa Y vean ahí Warner recuperando el fumble Vean ahí, ¿a dónde? <risas> Bien señores, con esto ya tenemos el juego Vean aquí los números de, de, de perfecto 8 de 8, 121 yardas, 2 touchdowns No necesitamos más de un coreback Cuando tenemos un ataque terrestre Como el que tiene San Francisco Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Viene aquí la jugada por fuera con Monster Vean, el bloqueo, vámonos Vámonos, touchdown Touchdown, señores, ya la cereza en el pastel. Rematando este partido con este hermoso uniforme de los Niners. Que por ahí se sigue rumorando que podrían utilizarlo esta temporada. Lo cual a mí me encantaría, ¿no? Emulando los 75 años en aquel entonces de la NFL. Y este año 75 años de los 49ers. Que ya estoy esperando tener mi jersey sote con ese 75 aniversario en el costado derecho. El extra de Robbie Gold es bueno y esto ya, señores, está completamente decidido. 35 a 13 sobre los titanes. Que lo intentaron, que jugaron bien, que tienen una ofensiva fuerte, que tienen una línea ofensiva muy sólida. Pero un Tannehill que, bueno, lanzó bien, pero no los dejé correr y con eso tuvieron. La presión le ganó, cometió errores, una intercepción, un fumble, otro que él mismo recuperó. Entonces, con eso tuvimos. Aquí Tannehill al centro con AJ Brown, a la yarda 31. Jugadas en serie, segunda y cuatro. Donde 4 viene el pase nuevamente con AJ Brown a la yarda 40. Esto ya solamente es Trash Time. Lo que genera aquí Titanes ya es porque yo lo estoy cediendo. Viene nuevamente el pase rápidamente corto. Ahí arrolla un par del Tractor Henry. Quedan menos de... Y piden su último tiempo fuera. Aquí piden su último tiempo fuera con menos de 30 segundos. Vamos a ver si, si intentan algo a la zona profunda. O qué van a hacer los Titanes. Primero y 10 por avanzar. Le llega la presión. Vienen con el pase de pantalla con Henry. Henry y se salió del campo, detiene el reloj vendrá su última jugada creo yo, o la penúltima por mucho, de los titanes con dos hombres juntos, sale corriendo le llegaba, le llegaba y a él se la tiran a Henry, Henry y Henry está tacleado por con Williams señores, y con esto se acabó el encuentro, San Francisco pasa sobre los Titanes, esperemos que así sea el encuentro que vamos a tener con ellos en la semana, me parece que es la semana 12, por ahí luego les confirmo, ya se los he comentado, va a ser un juegazo porque aparte es en Nashville, aquí jugué en San Francisco, pero bueno, ahí está señores, ustedes ¿qué piensan de ese trade de, de, de, de Julio Jones eh, eh, a los Titanes? ¿Qué tanto creen que mejora este equipo con él? ¿Cómo será ese juego contra ellos? Ah, no se olviden de ver el, el canal 49 Que lo subí el miércoles Y luego ya mejor lo pasé el jueves Y se hizo ahí un relajo Y creo que muchos de ustedes no lo vieron Pero chequenlo, ahí está ya en la galería El canal 49 Analizando a la conferencia sur A la división sur de la conferencia nacional Y nos vemos el lunes señores Para el podcast Vamos a hablar de varios temas Que han estado sucediendo en San Francisco Y bueno Les mando un abrazote Go Niners